Hola y bienvenidos a mi canal eh, soy Arbe y traemos un nuevo tutorial como no, pero esta vez repitiendo una técnica esta es una vela que me han pedido que, que hiciera y vamos a, a dar paso a ella para lo que vamos a necesitar para ella eh, tubos de cartoncitos de, del papel higiénico si tenéis de, también de cocina o nos valdría habría que cortarlo a la mitad eh, vamos a necesitar, por supuesto, eh, bueno, nuestro hornillo con, con nuestro recipiente para, para fundir la, la cera. Nos vale también fundir la cera en la cocina. Eh, tenemos mecha que para, vamos a parafinarla para este, para este tutorial. Tendremos parafina. Eh, crayolas para darle el color. He cogido estas en color naranja eh, También si tenéis anilinas Pues estupendo, como no eh, Tenemos la crayola blanca porque se la vamos a utilizar eh, En el revestimiento De la vela, con esta otra cera Esta cera Ya es especial para darle Baños eh, Los últimos baños a la, a la cera Cuando la sumergimos Y es para tallar Especial para tallar en esta ocasión, pues viene granulada, perlitas. Vamos a necesitar este recipiente para esta cera, esta cera, porque vamos a sumergir la vela. Y este otro, que es un bote que encontré por casa, eh, normal de plástico, si tenéis eh, otro recipiente que no uséis, es para sumergir la vela cuando les, la, la sumer, sumergimos en el acera. después la sumergimos en agua. Para que vaya cogiendo... Vaya haciendo capitas de cera. Y bueno, vamos, vamos al lío. Vamos a empezar por encender nuestro hornillo. A todo esto, si tenéis eh, cera en casa que os ha quedado restos. Podéis aprovecharlos para hacer la vela interior. Yo la voy a hacer en este color porque después veréis el resultado. Vamos a poner ya la... La parafina Podéis añadirle ya si queréis el, el color, si es crayola Crayola Recordad, tiene que ser grasa No vale con base plástica Es la que utilizan los niños pequeños En el cole Pues vamos a, a ver si se nos derrite esta Parafina Ya tenemos lista nuestra parafina O nuestra cera Nuestros restos. Lo que hayáis puesto. Y le añadimos la crayola. Esto enseguida se va... Se va a unir a la acera ¿eh? Porque es una cera grasa. Recordad que no tenga nada de plástico. Aquí tenemos. Removemos un poquito más. Por si nos quedará en el fondo... La separamos del, del agua que aún está caliente, del baño María. Tomamos la medida para la mecha, así, bueno, así mejor. Vamos a llenar el, el cartoncillo solo hasta, hasta la mitad, ¿eh? Queremos más mecha para después, para después poder sujetarla cuando la bañemos en la cera blanca. La estiramos, tiramos la mecha. A ver, aquí lo veis mejor. Veis, esperamos a que enfríe un poquito. Seguimos vertiendo. Poquito a poco, eh. Hasta llegar a la mitad del cartoncillo. Esperamos ahora a que se, se haya solidificado un poquito Para poder ponerle la mecha Bien, ahora que ya se ha enfriado un poquito la cera Pues vamos a colocarle la mecha Justo en el centro, Recordar, Tiene que estar muy centrada Veis que pasa tranquilamente la mecha Y se nos queda ahí de entrada bien eh, si os hiciera un poqu un poquito de rebaje le podríais añadir un poquito de cera pero bueno aquí por ahora no hay rebaje vamos a esperar a que enfríe dos horas Ya veis la velita Lo que vamos a hacer es quitarle Estas cositas de aquí arriba Vamos a aplanarla ¿Veis? Así Ahora Hemos puesto la cera eh, que es para darle el baño a esta vela madre a calentar, bueno a calentar, he puesto en el hornillo y ahora vamos a darle temperatura Voy a echar un poquito más de esta parafina para tallar Bien, tiene parafina hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí, que es más o menos hasta donde llega el agua. El agua, recordad, el agua del recipiente. Estamos haciendo el baño María. Bien, vamos a añadirle ya la crayola, se la vamos a añadir entera. La cera aquí. Ha enfriado un poquito. Mirad. Mirad, a ver. Y ahora cogemos nuestra vela. Le quitamos por aquí, la limpiamos un poquito bien. Está perfecta. La sumergimos. En cera. Y a continuación en agua. Y así hasta engordarla bien. ¿Ves cómo va cambiando el color? Veis cómo va engordando. Vamos a quitarle esto. Así. Y lo volvemos a echar. Y seguimos. Aquí tenemos la, la velita. Y ahora simplemente vamos a hacerle unos cortes. Así. vamos a dibujar el contorno de una calabaza alisamos un poquito los lados aquí nos ha quedado un poquito de blanco se lo quitamos también podéis hacerlo con un, un cuchillo. Y ahora aquí. Así. Y bien, aquí arriba también podemos utilizar un cortapastas. O con el mismo cortador. Le podemos hacer nosotros una figura. Así. Mirad. le quitamos el exceso de, de cera de la mecha así y bueno aquí quedaría nuestra vela nos falta cortarle la mecha a esta, esta altura y probarla y por supuesto vamos a encenderla. Esto cuando la habitación está oscura se ilumina mucho el, la el naranja. Mirar sin los focos. Se nota más, más luz. Y bueno, es muy fácil de hacer. Por cierto, muchas gracias por seguirme y por ver mis vídeos.